Bueno chicos, ya no les dije. En realidad soy un gato, en serio. Estoy tratando de ocultar mi identidad mostrando orejas falsas. ¿Se imaginan que yo me vuelva a dictar a Steve? Tipo, solo imagínenselo. ¿Qué pasó al final con las monstruos? Nunca me las dieron, nunca me las trajeron. Se recagaron en mí. Se cagaron en mí. Y me pone triste. Pensé que yo olvidado. Bueno, listo, ya terminó. Para hacer El día de hoy Se llama Popping cooking Tanoshi hamburger Acá supuestamente Tenés que hacer hamburguesas ya día de hoy vamos a hacer hamburguesas Vamos a hacer hamburguesas Que se hacen a base de agua Sí, lo que acabo de decir Así que vamos a abrir esto Este paquete Y vamos a hacer nashes Nashes japonesas En Japón Las nashes vienen así Con papitas y todo bueno, lo primero que vamos a hacer... Ah, mirá, tiene hamburguesas de fondo No, mirá, es re viola! Bueno, vamos a abrir esto Bueno, tiene un montón Son un montón de cosas, amigos Son un montón Para, uy No, esto va a ser un bardo Voy a hacer espacio acá Porque van a tener que ver acá Desde acá, claramente Ok, ¿me ven? ¿Hacemos un zoom a mi cara? Sí, ¿me ven? Me ven Con esto vamos a bajar acá Por ahí poquito muy ¿no? Acá tenemos la caja. Bueno, esta es la caja. Que me muestra las indicaciones. Que Están en inglés, por suerte. Pero son una bon una banda de indicaciones. O sea, son un montón. Bueno, una copa. O sea, ok, el vasito. Ok, tengo que cortar las cosas. Acá me dice que yo tengo que cortar. Ok, tengo que buscar una tijera. un oh, fuck. Eh, porque me pide me pide esto que corte acá. Me dice que corte. Así que vamos a buscar una tijera. Bueno, Ok, ya cortamos esto. ¿Pero qué onda? ¿Tengo que cortar todo? Sí, o sea, en definitiva tengo que cortar esto. Ok, ya corté uno. Ya tengo que cortar esto. Bien, bien, bien. No soy inútil, no soy una persona inútil. Bueno, tenemos todas las partecitas acortadas. Esta iba a ser para las papas fritas, al parecer. Y voy a estar esto. Esta va a ser. esto es el del de queso. Esto es los panes. Esta es la hamburguesa. Potato candy power. Estas son las papas, las papas fritas. Primero hay que hacer las papas fritas. Para hacer las papas fritas, exactamente tengo que llenar esto, este triangulito de agua, ¿no? <ríe> ¿Y si le pongo un O no, debería estar hecho para el agua. Es mucho, ¿no? No, acá pasa un salado si es asqueroso, boludo. Y si es salado, no, si es asqueroso. Si es salado, voy a vomitar, boludo. No. Lo bueno es que todo tiene sus medidas. Ok, no, no, no. Por si las dudas. Pruebo una papa y les digo. Bueno, ahí está. Ok, ya se me pasó un poquito de agua. Ahí va. Exactamente la medida correcta. Bien. Y ahora le vamos a tirar el polvito. Ok, con esto lo revuelvo. Bueno. Ya que tenemos la tijera acá, vamos a aprovechar para abrir todo. Yo miro allá, ¿viste? Ve, mira acá. ya vamos a aprovechar la... oh, ya que tenemos todo, para, tipo... Bueno, a ver cómo huele. Huele raro, huele, huele raro. Huele como... Huele a papa. O sea, no no, no jodo, huele a papa. Pero bueno, vamos a poner todo el poldito. Bien. Y ahora lo... Ah. ¿Qué le pasa? Bueno, pero sí. pone la ración de la canción de la Tatooine. ¡Ah! dónde está mi YouTube? Ah, pará, existe el festín sin copyright. Bueno, vamos a hacer rayos. Bueno, seguimos. Hay que, hay que darlo. Cogemos en las proporciones, ¿no? No necesitará un poquito más de agua porque no lo siento que se esté mezclando. Igual no lo, no lo revolví apenas tiré el coso. Sigo revolviendo, ¿no? Sigo revolviendo mejor. A ver si una rata pudo, porque yo no? Eh, ahora soy una rata. Como que le falta un poquito de agua, parece. Seguro que son las medidas exactas. Hacer comidita, boludo. Me siento una nena. Che, ¿le echo un toquecito de agua? ¿Muy poquito? ¿O no? ¿Le echo? ¿Le echo? Se está volviendo en una masa. Se está convirtiendo en una masa entera. No, hacerle caso a las medidas. Ah, déjeme echarle un poquito de agua, tan solo un poquito A ver, espera. igual me dice que tengo que aplastarlo bien, tipo aplastarlo, aplastarlo, aplastarlo al punto que quede tipo como así pastoso Tipo acá, dice aplaste, aplaste, aplaste y luego corte, ven tengo que aplastarlo ahí. Bueno, igual creo que ya quedó, ¿no? Esto es como lo que tienen que hacer los cirujanos para demostrar que no van a quemarle el cerebro a nadie mientras hacen cirugías. ¿Tipo comida chiquitita? ¿Vieron que los cirujanos tienen que hacer comida chiquitita? ¿Sushi chiquitito? ¿Le hacen hacer sushi diminuto? Una de las pruebas. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ahora, ¿dónde están? Ok, acá están las medidas. Bueno, me parece que ya está. Ahora la vamos a cortar las papitas. ¿Pero dónde las tengo que poner las papitas cuando las corte? Uh, es un re laburo, amigo. <risa> Nunca laburé tanto. <risa> es un re laburo, ¿Mira esto que tengo que hacer. No, boludo, es un montón. Bueno, nada, eh, vamos a cortar las papitas, pero las vamos a dejar acá, acá adentro. verdad va. Estoy cortando nayes, digo papas fritas, para las nayes. No, amigo, hay un pelo. Cortito. Amigo, se me mezcló un pelo de chino. What the fuck? Bueno, ya tenemos las papas. Ok. Ahora tengo que hacer el pan. Make buns. Add three triangles of cup of water to the X straight. Ok. O sea que uno tiene una estrella. Ahora, ¿cuál es? Ah, no es este, ¿no? Sí, es este. Ok, el pan. Este es el pan. Ok, ahora tenemos que hacer el pan. Dejamos secando nuestros papitos. Ahora tenemos que hacer el pan. Vamos a hacer pan. Ok, es todo acá. Ok, dice que hay que ponerle tres. Tres de este. Uno. Dos. Y tres. Listo. Amigo, qué fácil es hacer pan. Dale. Una gana de agregarle más agua. A ver, para ¿Cuánto dice que son? ¡Ah, cuatro! ¡Por eso! Con razón, me parecía que estaba muy pastoso. Bien. Esta vez yo tenía razón. Si ese polvo... Estas son las ampobrezas. Estas son las verdaderas ampobrezas, chicos. Esto es un muy buen jueguito para nenes. O sea, una manera de entender a niños. O cansarlos es como que, no sé, como que trata de jugar con la paciencia de la gente ¿Te imaginas hacer una hamburguesa pero que sea dulce? tipo, hacer todo para que sea una hamburguesa pero hacerla dulce tipo, el pan lo haces dulce, como si fuera el bizcochuelo la soja la haces dulce, todo lo haces dulce y <risa> e, así es que una persona tipo ve una re hamburguesa y cuando se la coma, sea como un... <risa> era joda a veces le ponen cebolla caramelizada, bueno, pero la cebolla caramelizada es, es exasfable no está dulce, o sea, la, la salan la cebolla caramelizada mandale bueno, con las manos, ya fue, mal vale. Tengo las manos limpias, no se preocupen. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer con el pan? Tengo que hacerlo dos bolitas. Tengo que hacerlo, separarlo. Ok, una de estas bolitas la tengo que meter acá. Acá que la armamos bien, bien bolita. Ok, tenemos nuestros dos pancitos. Nuestros dos pancitos. ¿Eso no necesita horno? No. Y ahora hay que hacer un pati. Hay que poner el pati. Es así, cortamos esto. Y hay que hacer cuatro de estas cositas también. 3 Y falta el cuarto. 1 Ok, y ahora sí. Este sí parece que le sobra agua. Pero no saber, ahora capaz es así. Tengo un olor fuerte. Como a chocolate. Huele como a chocolate. ¿Cuánto tengo que revolver? ¿10 minutos? ¿Tengo que batir 10 minutos? No. No, dice que eran 4. Sí, dice que es así. Ok, ahora le ponemos esta caca. Capaz no tenía que revolver tanto. Ay, se me cayó. Dale. Amigo, parece mierda. Capaz no tendría que haber revuelto tanto. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Mierda, que te ques ahí. Aplastarte, de puta. Ok. Necesito la cuchara esta limpia. Capaz la, la bardié revolviendo. Eh, bueno. ¿Y ahora qué más? Wait. Necesito esto. Ajá. Ah, no. tendría que haber cortado las papas acá. Las tenía que haber hecho... O sea, ahora tengo que sacar esto. Bien. Acá tengo las papas y las tengo que cortar aparte. Bueno, tengo papitas. ¿Dónde pongo las papitas? Acá. No. Ah, tengo que cortar esto. Ah, mira. Ok. Esta será como mi mesa. No, mira vos. No, mira. esta es la tabla. No puede ser. Ah, sí. La, la mesa. Claro. Entonces lo tengo que cortar sobre la tabla. Ahí entendí. Bueno. Ya tengo todo. Ahí están mis papitas. Ok. Ahora tengo que... Según la caja tengo que... One Cup full. Y tengo que hacerlo acá. O sea, con una capa. Esto es para el queso cheddar. El queso cheddar, esto, esto. Y <risa> estoy muy <re> feliz. <risa> estoy muy feliz. Ok, este es el, el queso. Amiga, qué divertido que es esto. <risa> ok, necesitamos que el polvo absorba todo. Ahí quedó. Bien. Acá, esto tengo que ahora hacerlo en la, en, la en la tablita. Obviamente lo tengo que apretar un toquecito. Y lo tengo que poner en la tablita. Y me dice que como que lo tengo que estirar. Tengo que seguir el cuadradito. Ah, ya sé qué hacer, ya sé cómo voy a hacer. Lo voy a aplastar todo y los excedentes los voy a cortar y los voy a poner desde arriba. te va. Entonces corto esto. ¿Ves? Eh, repiola. Para, para, para, para, Bien. te va. Y ahora cortamos las fetas. Estas son dos fetas. Ok, esto ya lo tenemos así. Y esto se queda así. Onda, esto lo dejamos aparte. Nuestra tablita de cortarla dejamos aparte. Ok, esto tengo que hacer el ketchup. Ah, mí a tenía corta fácil. Yo lo estaba cortando con tijera. Bueno, pero es mejor cortarlo con tijera igual. Ok, y este es un... Es un triángulo nada más. Este es el ketchup. chuparme las bolas. Tengo salsa para las papas. Me vamos a poner un poco de salsa de las papas. Ahí se me fue de costado. De igual yo como las las papas, las papas con ketchup. Así que tipo, se asemeja a la realidad esto. Ok, mis papas tienen ketchup ahora. Ok, ahora te... sigue el pan. Ok, tengo que remover las cosas que están por acá. Bueno, empezamos por el patty. Esto parece un pan, Ew, Ew, es un pan Para, ¿qué tengo que hacerlo? tengo que cortar? Ah, puedo hacer dos hamburguesas Ok Acá tenemos el pan Acá está el otro pan Ya, amigo, re bien esto Ew. Parece carne, en serio La hamburguesa se corta en tres pedazos Ok, el primero y ahí están los otros dos pedazos que faltaban, uno va acá y este es, ok, le tengo una fita de cheddar, le pongo un poquito de ketchup Bien centrado, que no son McDonald's, un poco así te tiran la hamburguesa de corrida. Ok, esperen, esperen, ya tenemos todo y ahora, ¿qué tenemos? <risa> Amigos, tengo un patín chiquitito, tengo un patty, bebé a ver, para, vamos a hacer la coquita. Me falta la coquita. ¿La coquita cuánto lleva? Ok, hasta acá. ¡No, amigo! ¡Me hice coca! ¡No, no, miren esto! ¡No pasé! Con mis hamburguesas hechas de polvito, boludo O sea, ya no me importa el sabor que tenga ¿Entendés que esto viene a un polvo? Amiga, esto viene a un polvo Bueno, igual si te pones a pensar Todos venimos a un polvo, ¿no? Para sacarle foto, ¿no, boludo? Le tengo que sacar una foto ¿Dónde está mi celu? Ay, lo estoy usando <risa> A ver, para. Vamos a sacarme Mira el desastre Al el desastre de papelitos Pero, ¿lo valió? ¿Valió la pena? Mira esas hamburguesas, boludo. Bueno, ¿qué hago? ¿Me las como? Me dan pena. Bueno, ¿y si empezamos por una papa? A ver, ¿verdad? ¿Esta se come? Ah, sí, se come. Bueno, vamos a probar una, una sola. Una papa. Sabe dulce, pero como viste cuando hacías un poste y te comías el, el polvito, sabía eso. ¿No gustó? No es feo, es un rico dulce. Bueno, vamos a probar esta hamburguesa. Pero esto tiene un dudoso sabor. Sabe como a, entre a un bizcochuelo sin sabor. Me sabe a algo, pero no sé a qué es. Vamos a bajarla con la coca. Mmm, sabe a, no es feo. Como a vainillas. Esto definitivamente no sabe a coca Sabe a Coca-Cola Córdoba, boludo. <risa> esto sí necesita frío. ¿Sabes a Coca-Cola muy barata? <risa> o sea, esto sí está muy feo. Es la bichi, boludo. No, sí, esto está feo. Esto está muy feo, en serio. No es tan rico. No, no es tan rico. Definitivamente no es algo que, que tipo me haría. Está medio asqueroso. Imagínate que es como que hiciste gomitas caseras, pero te salieron mal. Sabía eso. Creo que lo mejor son las papas. Definitivamente lo mejor son las papas. La, las papas saben como a los sus. Pero la hamburguesa es un Guardársela para cuando vuelva a leer. Ni mal, le guardo la, la, la, las papitas con la hamburguesa. Pero no sé cuánto van a durar. Igual, ojo, fue re linda de experiencia hacerlas. Fue muy buena experiencia. A tu lado, arroz, pasado con hambre de madre, comiendo sin esperar si este amor no es eterno.